Hola gente YouTube, que yo también este nuevo video, estamos aquí en Genshin Impact Y vamos a traerle hoy Fragua Elemental, que es este evento que está actualmente, ahora mismo, en Genshin Impact Que es para jugar multijugador con varias personas, con tus amigos, con los que quieras pues buscar una partida con gente aleatoria Yo de verdad ahorita no tengo resina, pero tengo para abrir una resina débil, así que puedo reclamar mis recompensas igual eh, este video es más que todo para preguntarles también, para aprovechar de preguntarles, o sea, si les gusta esto. Si les gustan los videos en chimpa, porque últimamente en los videos estoy subiendo un video diario, no ha faltado ninguno. Hoy estoy a contar reloj porque lo estoy grabando prácticamente tardísimo, ya son como las 6 de la tarde, ya casi 7. Y, y o sea... Lo subiré dentro de un rato Va a ser un video corto Porque va a ser una partida de fragua elemental Recogiendo cuál coágulos de elementos Coágulos elementales Y... Esto básicamente es una partida de cuatro Como ya les expliqué cuatro recogiendo coágulos y eso Ya va, se me quedó pegado el juego Es porque están entrando los otros jugadores Y... O sea, este video Es para aprovechar Más que todo Es para aprovechar de decirles que O sea... No sé si a ustedes les gusten los videos de Genshin Impact Porque he visto que, que en vez de, de, de apoyo estaré recibiendo como que dislike Y un, una que otra cosa se me acaba de la guerra el juego horrible ¿Por qué? No sé Porque tengo internet según Pero se reconecta ahora mismo Y la verdad yo no entiendo No entiendo porque he tenido más bien como que falta de, de, de, de apoyo Y de verdad yo no les exijo nada a ustedes Pero antes... Porque soy bárbara. No, bueno, vamos a, a, a curar. <risa> Antes se quejaban bastante de que duraba tiempo con el canal inactivo, que no traía remix, que no traía gameplays. Y ahora, o sea, que los estoy trayendo todos, los estoy trayendo todos, eh, ya, no ya no hay apoyo, no hay nada. Pues, solamente son tres personas que están viendo diariamente mis contenidos, unas que otras personas llegan nuevas. Y, y yo no me, de verdad que no, no espero sonar como que estoy exigiendo algo Solamente digo que, o sea, que, que quieren ustedes, o sea, les estoy preguntando ahora mismo que, que quieren que traiga el canal Porque yo voy a, los remixes saben que yo los traigo una vez, de vez en cuando Porque no es un, un remix, no se puede hacer como que diga, oye, voy a hacer este remix, ya porque yo soy una persona que si no tienen inspiración, si no, si no tengo la idea bien plasmada, no hago las cosas. Y a mí me gusta traer lo mejor de lo mejor. O a veces es un intento, tampoco es que mis remixes sean eh, caviar. <risa> Entonces le pregunto a ustedes mismos, que son mi audiencia, qué, qué quieren ver. Si quieren seguir que traiga trayendo Genshin Impact, si quieren Minecraft, si quieren solamente remixes acá. No sé, porque, o sea... Yo activaría los dos canales, pero si saben todo lo que me he esforzado en, en llevar este canal a float, de por lo menos llegar a una medida de suscriptores que ya estoy en ocho mil y pico, que a los, ya a los 9000. Y o sea por ahora quiero subir este canal, quiero llegarlo a los 10.000 porque mi meta este año es llegar a los 10.000 Llegar a los 10.000 en este canal. Y, y ya pues o sea ya, ya después de eso yo activo el otro canal, había prometido que lo iba a activar este año pero quiero que este canal o sea, llegue a los 10.000 en diciembre ya, si no llego a los 10.000 pues ya me dedicaré a activar el otro y eso y así pues, pero yo quiero en este video que ustedes en los comentarios, las personas que me ven que me digan, oye si nos gustan en chimpas, si otra gente gente y la verdad o sea eh, que me dijeran sus inquietudes que, que, que ven mal en el canal qué es lo que no estoy haciendo bien qué es lo que estoy haciendo bien y etcétera etcétera que interactuar con ustedes y yo haré un, un, un el siguiente video puede ser leyéndolos a ustedes diciéndoles respondiendo todas sus preguntas todas las inquietudes todas las cosas que quieren y, y no estoy exigiendo nada, no crean que estoy exigiendo nada porque de verdad yo subo los videos porque me gusta hacerlo Porque ustedes han visto que yo solamente he subido los videos de vez en cuando cuando tengo inspiración Y ahora lo estoy haciendo porque tengo la posibilidad de jugar muchas más cosas Por ejemplo Game Chimpa que es un juego que está ahorita a tope y me encanta porque mi juego favorito para los que, los que están atentos al canal bastante Saben que uno de mis juegos favoritos es, es Zelda Breath of the Wild, y este juego es una inspiración directa de Zelda Breath of the Wild. Y Dios mío, o sea, ya con eso, ya yo estaba así como que wow, o sea, a todos les va a encantar en mi canal que yo traiga esto. Y la verdad, visto que hay dislike, hay hasta malos comentarios, etcétera, etcétera. Y no sé, o sea, ahora en este video me dirijo a ustedes directamente para preguntarles qué quieren. ¿Qué es lo que quieren? Bueno, sin más que decir Espero que les haya gustado el video Dale like, suscríbete y comenta Y eso, comenta Y si te sale del corazón de verdad Que me ayudaría muchísimo que compartas En las redes sociales, con tus amigos, con lo que sea Me ayudaría bastante Aunque sea Que, que, que lo compartas en Facebook Donde sea, donde sea Alguna persona lo va a ver y va a entrar aquí A veces parecía que no funciona Pero si sí funciona Y bueno Corazoncitos a todas esas personas que, que han estado apoyando Gracias a todos Me desanimó un poco Pero de verdad voy a seguir subiendo los videos No voy a parar Voy a seguir subiendo todo lo que me gusta Y bye